Bueno, pues desde el grupo Liberty pues hemos, hemos evolucionado, hemos pasado de, de tener diferentes canales de venta que marcaban mucho la organización de la compañía a considerar pues, eh, eh, al cliente como un todo, ofreciéndole eh, eh, el, la opción de la multicanalidad, la opción de la multimarca y la opción del multiacceso. Eh, esto significa que el cliente decide cuándo, cómo y, y, y por qué accede ¿no? a, a a relacionarse con nosotros, nosotros lo que tratamos es de, de, que, de que esa relación y de que ese flujo eh, sea continuo, que el cliente pueda entrar en la web para hacer una tarificación y después eh, acabar esa, tarifi esa, esa tarificación, convertirla en una contratación a través de un call center y que, y que, y que además pues, eh, le enviemos por SMS información sobre su renovación o sobre, su, sobre, sobre la, la gestión de, de un siniestro. Esto supone que digamos, rompemos la barrera tecnológica que, que inicialmente podía haber, incluso como he dicho a nivel organizativo, fusionamos o mezclamos nuestras tecnologías para dar mejor a ese servicio al cliente, que el cliente sea el que marque los tiempos y que, y que marque cómo se comunica con la compañía y no al revés, que no el cliente se adapte a nuestros procesos, sino nosotros que nuestros procesos, sean adaptativos y, y, y, y den una respuesta adecuada al cliente. Y obviamente el concepto de Internet pues, se rompe ¿no? y, y tratamos más de, de, de conceptos mucho más amplios, en los que bueno, Internet es un canal más, pero hablamos también de social media, hablamos también de, de la movilidad y que desde cualquier dispositivo y desde cualquier sitio el cliente, el objetivo es que pueda comunicarse con, con nosotros cuando, cuando lo necesita. Entonces, esto supone un esfuerzo a nivel tecnológico, esto supone una adaptación, una revisión también de paradigmas, de, de, de compartir recursos, de compartir soluciones, pero que pensamos que a la larga es, es bueno para, para la compañía y para el cliente.